Chau amichis de Fizz más! En este video que me lo han quiesto vi explico ¿Cómo me aleno? ¿Cuántas vueltas me aleno? ¿Qué cosa manjo? ¿De dónde sono ¿Cuántos años? ¿Qué consiglio te puedo dar? Por eso te invito a ver este video del inicio, fine a la fin. Para las personas que no me conocen mi nombre es Juan Pablo Córdoba. No se han perdido nada, si se han perdido los alejamientos per Meterte en forma. Yo soy nato a Colombia. ¿Cuántos años o 46 no, 45 años. El movimiento es Salud. El movimiento rejuvenece. O una laurea en educación y física. Esta laurea la he hecho siempre a Colombia. A Colombia. ¿Esposado? No, no son esposado, pero lo acompaña. ¿Bambini? Sí, ho dos hijos, o dos hijos, lo pueden guardar acá. Dos gemelines, Giulia y Matilde. ¿Cuánto peso? Peso 87 kilos, son alto 1,83. Son iniziato a hacer sport a los 17 años. Me recuerdo, era en el, en, el, en el liceo y me ha dicho un amigo mío que se llama Diego eh, Pablo, ¿por qué no vienes conmigo a, a jugar el básquet al polideportivo donde yo me aleno? Son un dato con mi amigo que me ha invitado a jugar el básquet. Claro, él hubiera más alto, casi dos metros. Son un dato ya a, a esta escuadra a alenarme. Pero no era así fuerte en palé, yo era un poco escaso, Pero de fianco, son, cueste alenamiento de básquet lo he hecho tres 3 cuatro meses. Pero de fianco estaba. Um, Arenaban para bolo. Ahora el entrenador ha con el otro entrenador diciéndole, ¿por qué no me.? Por con que pues regazo que salta como un grilo eh, y alena para bolo. A la final he eh, hecho para bolo, he iniciado a alenarme para bolo y para bolo he jugado por casi 15 años y el para bolo me, ha da, eh, me dio la posibilidad de entrar a la universidad, donde he hecho la laurea. Eh, cuesta. cuesta esta universidad me dio una bolsa de estudio porque como era como era digamos, un poquito eh, eh, bravo pero saltabilidad, jugar pues para bolo, he vinto con esta bolsa de estudio gracias el palabolo gracias a mi saltabilidad, no son un poquito alto pero oh, una explosividad pa, pacesca. me recuerdo cuando son iniciato a jugar el básquet prendeo la pala soto che, del chesto saltado con saltaba con las dos manos, con la pala en las dos manos y se la gente quedaba eh, así un poco <ride> un fuera ¿Cómo es Michael ese chico así bajo salta tanto? Eh, no lo sé, so. es eh, nato con me esta cualidad física, pero con el entrenamiento se si ha ido mejorando Pecado que ha iniciado los 17 años pero siempre hay tiempo para mejorar y e mantenerse por cuelo el movimiento es salud y es vida ¿Vale? la motivación es la clave del suceso siempre que vamos a hacer cualquier cosa evaluar, analizar, qué, qué debo hacer, proyectar siempre debe haber una motivación un desidero, algo que te espinga a, a hacer aquella cosa por ejemplo en la actividad física alguna gente quiere aumentar Gente otra gente vuelve en otra gente vuelve mantenerse, otra gente vuelve en guadañar fuerza, resistencia, velocidad. Aunque cercan el movimiento, la actividad física, pero una rehabilitación. La composición corpórea es eficaz para evaluar la persona. Es un instrumento muy eficaz que con este instrumento se usa en la medicina, en la antropología. Y en la ergonomía ¿Qué se hace con esto? Eh, se identifican los riscos en la persona, en los pacientes Durante el crecimiento y el envequeamiento Por eso yo invito a las personas a hacerse esta eh, valutación Y esta evaluación corpórea ¿Quién lo hace? Un médico, un nutricionista o una persona eh, competente en... ¿Cómo me aleno yo? Somos... amo arribate a la parte central de este video Como he dicho, prima, siempre debe haber un, un objetivo ¿Qué cosa voglio lograr? ¿Cómo me voglio diventar. Lo so que para diventarme grande, a emagrire, a aumentar, Debo haber un objetivo ¿Dónde voglio arribar? Cierto, para cumplirle questo objetivo eh, Si saranno ciertos obstáculos Ciertas cosas que nos limitarán, pero... Uno debe ser constante, no, no molar a la prima dificultad. ¿Cómo me aleno yo? Siempre yo me aleno de dos a tres vueltas a la semana. La gente dirá, Pablo, hey, ¿con cuelo sí, sí es suficiente? Cierto que sí es suficiente. Lo importante es crear buenos hábitos, ser constante, constante, constante. Parlo perme, perme. Yo prefiero alenarme de dos a tres vueltas a la semana. Eh, 5-7 años que entrenarme, que entrenarme todos los días después a de los 2-3 meses molo lo importante es ser constante por eso yo hago de 2 a 3 veces Ogni volta que me voy a entrenar son más motivados con más voglia con più voglia cuánto me entreno yo yo me entreno de 45 a 1 hora 20 cuando no hago cardio hago 45 minutos y cuando hago cardio hago 1 hora 20 yo inicio con ejercicio cardio ¿Qué ejercicio facho de cardio? Me piace tantísimo saltar la corda La corda, la corda eh, Si tú no hay problema Desde el hidroqueo del el mejor ejercicio de meterte en forma No te piache saltar la corda Falla un poquito de corsa Falla unos 5 kilómetros Piano, piano Progresivamente No te piace correr Sale un poquito en bicicleta Falla un po' de nuoto Lo importante es Mantenerse, estar en actividad Ahora Yo facho en mis tres entrenamientos que hago a la semana. Giorno 1, cardio. Jorno 2, no hago cardio. Jorno 3, hago cardio de 25 a 30 minutos. Yo siempre trabajo resistencia a la fuerza. Yo hago, por ejemplo, voy a hacer pues, y hago fino donde riesca. No, no me limito solamente a far 3 de 10, 4 de 20, 4 de 25 Yo hago fino donde riesca pueda Porque puedo hacer 20 o puedo hacer 100 Yo voy hasta la fin Por eso a mí, eso me ha dado resultado Resistencia a la fuerza Cierto, si serán personas que olen Lavorar la fuerza eh, Debemos eh, Usar Grande Quantidad De pesas El método que yo uso Siempre para mis entrenamientos Yo Yo Yo labor, Yo eh, me aleno a cuerpo libero, uso los elásticos, uso el manubri y uso la corda. giorno 1 uno que hago? Cardio, hago tres ejercicios para le gamba, tres ejercicios para gamba, ¿Qué dire? que quiero decir? Que hago tres ejercicios diversos, por ejemplo, hago squat, hago un poquito eh, a fondo y hago stacky. stack. El día 2 Facho tres ejercicios de, de gambe pero los cambio. ¿Lo hago capir? primer giorno, siempre cardio. Segundo giorno, no facho cardio, pero facho siempre cambio los ejercicios. Jorno 1, les piego nuevamente cardio, tres ejercicios para la gamba, dos ejercicios para el bicipiti, dos ejercicios para el abdomen, dos ejercicios para la espalda. Jorno 2, facho iguales pero cambio los ejercicios facho serie de fa, facho serie de cuatro de tres todo depende la motivación con que te trobe el giorno giorno 3 siempre facho iguales facho siempre iguales pero cambio los ejercicios cual volta eh, laboro solamente con el, el manubrio, con el manubrio, porque o oh, o una valilleta que laboro solamente con manuri Pero la gran mayoranza del peso que yo uso con la valilleta Lo uso por gamba Como yo no vado en palestra, eh, me mantengo Cuando vado en palestra, <ríe> así uso todos los atres Pero le, como he dicho prima Con el cardio, resistencia a la fuerza Si tú seis constante, tres vueltas a semana Vas a ver grandes resultados El resultado el se da con la constancia te voy, a, te, te voy a mostrar cuatro cinco ejercicios que tú puedes hacer a casa que son ejercicios de base para mantenerte en forma. Tú puedes hacer cuatro de 15, cuatro de 25, dependiendo de tu capacidad física. Tú, tú te debes motivar, motivar, motivar, motivar y no compite con eso, porque siempre se será uno más fuerte, uno, uno más débil, uno más rico y uno más pobre. Tú debes ser constante progresivamente tú fai 10 piegamentos va a decir oh, ah estoy 10 piegamentos yo creo que ya puedo hacer 15 piano piano vas aumentando vas aumentando piano piano progresivamente ascoltando eh, el tu cuerpo el tu cuerpo sí siempre yo te digo fai 10 y, y tú dices eh Pablo pero yo, yo soy capaz de hacer 20 va bien fai 20 fai 20 de eso se trata eh, eh, de cuello se trata la constancia, la constancia, la constancia te, te ayudará a meterte en forma. A mí me ha ayudado. Yo espero que, aunque a ti te, te ayude a mejorar y rayunar tus objetivos, constancia, constancia y disciplina es la base de todo. Para finalizar, concili, recomendaciones, beneficios. Primo de todo, visita a un médico. Visita a un médico porque tú seas especial. Puede ser que tú hay un problema de la esquina, de, de, de, de la gamba, del ginocchio, alguna algunas articulaciones y es mejor eh, saber qué ejercicio fare porque Si son ejercicios que hace la gente que sale nata y va bien. Pero una persona que no sale nata puede hacer un movimiento mal y te fai mal. El sport es salud siempre y cuando se facha con moderación y con sicureza. Siempre, siempre que vamos a hacer actividad física, debemos de manjar cual cosa ligera, ni tropo pesante, ni tropo, di, di tropo, di tropo grasa, cual cosa que nos dé una fuente de energía. debemos iniciar progresivamente, progresivamente, con ejercicios dinámicos como correr, eh, montar bicicleta, eh, un poco caminata lunga. Progresivamente vamos modificando nuestro ritmo, aunque concilio a las personas. Eh, con eh, trobarse un cardiofrequencímetro para monitorear el batito cardíaco, si yo me rindo conto si debo aumentar eh, o debo disminuir, por ejemplo, ya el core ya está, eh, está el core está ducheto, no, no, va a ver, no va a ver, porque si no te da un, un paro cardíaco, cae a tierra, lo importante es eh, estar monitoreado, si es posible, tróbate con este cardiofrequencímetro que, es, eh, que es un que, que, que te ayuda a Monitorear tu frecuencia cardíaca. Como he dicho prima, no compite con ninguno. Compite con tu exceso. Tú progresivamente es el cambio que va mejorando o, o, o, que, o, que o que se estanco, que no, no, no logra niente. Debes motivarte. No, no desmotivarte a la prima dificultad. Tú debes reposar, recuerda reposar, reposar. Si te alenas hoy fuerte, domani reposa. Si te alenas hoy mole, mole, domani puedes aunque aunque alenarte, pero cuando tú te alenes fuerte, fuerte es bueno la recuperación. Porque así al giorno siguiente seis più carico, carico. Una otra cosa, dormir bien. Si tú no duermes, si tú duermes tres, cuatro horas, cinco horas, es un po' difícil que tú rindas en tu labor, aunque en la actividad física. Es importantísimo, importantísimo el reposarse bien. Lo vamos a usar en qué? Vestitos adecuados. Yo he visto tanta gente que, que corre con, con los convert que es un, que estoy haciendo la publicidad, que es un, un escarpe muy piato y fa un poco de, de, de corsa. No va bien, no va bien porque no amortigua y te fai mal per la esquina. Tanta gente, dentro va a ser un, un escarpe que tenga una, una amortiguación adecuada si va a correr dependiendo, dependiendo la actividad que tú facha que tú fachas. Si son los escarpes adecuados para escalar, para, para, para, para, para, para correr, para tiempo libre, para sport, todo cuelo, asesórate con una persona eh, justa que te ayude a mejorar. Ejemplo, eh, el movimiento, el movimiento de salud te ayuda, te ayuda a combatir el estrés, a socializar, a tonificar, a mejorar tu circulación. Te ayuda a prolongar la vida, te ayuda a estar más... Enérgico el movimiento es salud, es salud siempre y cuando tú lo fachas con con con con con con con con con con muévete, muévete, muévete, muévete porque tu cuerpo es movimiento. No mai la Hidrataciones, una hidratación. Tú puedes ver lo, lo que te piace. Por ejemplo, yo, yo cometo un sbaglio Yo mangio tropo carbohidrato, tropo carbohidrato. Pero, pero, ¿qué hago yo? <risa> me masacro con el ejercicio aeróbico. Me masacro, me masacro, me masacro. Lo importante es cercar el balance. El balance, porque yo no doy tantos concilios de, de qué cosa manjar, porque ONI uno, uno es especial y único, pero con, con el examen de la composición corpórea. Te rinde conto cuánto es lo que tú debes manjar y cuánto es lo que tú debes expender. Por ejemplo, yo manjo de due a tres vueltas tre al Yordo. Hay gente que manja cinco vueltas, pero eh, habrá su objetivo eh, y, y, su, y, y su motivación. Yo manjo de due a tres vueltas por cuelo. Yo doy pocos, en eh, eh, concilios pero qué cosa manjar y qué cosa manjar porque. O ni uno es único y especial y hace ah, eh, un laboro diverso entonces allora, es mejor asesorarse con una persona que sea justa yo, yo estudié cuelo, pero no lo profundicé tanto entonces allora, este es mi consejo hacer movimiento si te ha gustado este video dame un like y láchame tu comento de cuore Pablo